Google uno, un Google 1 Un Google 2 Hola Santiago García de Madre, matemático confinado Me habéis pillado aquí haciendo ejercicios, pero no, tranquilos Ejercicios matemáticos No os conozco, os llamaré X Mantenemos un metro de distancia y no doy la mano ni nada Vamos a tener precauciones Y vamos a dejarnos un poco de epidemia, vamos a hablar hoy de Juegos matemáticos, enigmas matemáticos Pensar y divertirse es posible En estos tiempos tan complicados eh, Se llama eh, Enigmas matemáticos, juegos cúpula y dice, pon a prueba tu neuronas con este juego Vamos a poner a prueba, a ver si, si la cabeza esa edición de lujo, que yo soy así de chulo Es de Sylvain Lulier, ilustraciones de Iván Sig Las ilustraciones, como veis, son como simplistas, son sencillas Pero efectistas, como me gustan las cosas que terminan en Instas como la gente lista Tengo aquí las reglas del juego, que bueno, son muy sencillas Y las soluciones que no me las he leído Si no, no tendría gracia, la cosa es adivinarla Y he sacado, son 25 eh, Tarjetas por cada Desafío, y hay seis tipos de desafío Hay aquí 6 tipos de, de desafío O de pruebas, está Haz balance Está, calcula Cálculo mental, combina, combinatoria Demuéstralo, pensamiento Más abstracto aplica la lógica, como el meme de aplica la lógica, de un vistazo. O Serán rápidas, supongo. No he jugado todavía, así que, bueno, ya tengo aquí un papel y un boli. Leeré la pregunta, voy a dar unos 10 segundos, y vosotros si habéis adivinado, yo espero adivinarla, si no, vaya vergüenza. Si, si no, edito, edito, ya está. No, vamos a hacerlo del tirón. Eh... Daré 10 segundos y me ponéis aquí en los comentarios Que no te habéis sacado Sobre 6, pues 5 sobre 6 6 sobre 6, 0 sobre 6, no pasa nada La cosa es divertirse, ¿vale? Vale, barajo Y la que salga De un vistazo, de un vistazo Dice así Porciones de bizcocho ¿Cómo se puede dividir un bizcocho en 8 trozos? Haciendo solamente 3 cortes 3 cortes 8 trozos Vale, esa yo la tengo ya 3 cortes Un corte, el segundo corte los apilo y los parto por la mitad, y el tercer corte los apilo otra vez, que serán cuatro trozos de bizcocho así, y los parto otra vez por la mitad. En total, esto lo he pensado, lo he pensado claramente porque es dos potencia 3, 8 no puede ser, si parte un bizcocho así de muchas maneras no, no sería posible. Venga Voy a ver la solución, a ver si dice algo más. Uh, 76. Dice. Ah, mira. Dice: hay dos soluciones. También, si sí, el bizcocho, para no apilarlo. Porque, claro, yo he pensado en doblar, doblar y doblar. Eh, como si fuera algo que puedes hacer así: lo pliegas y ya está. Y también se podría hacer con cortes eh, longitudinal, transversal y el otro, no sé cómo se llama, pero ya sabéis. Así, clac, clac, clac, clac. Chulísimo. ¿Vale? Pero siempre cuestión de doblar, que pues son tres veces, pues dos potencia tres. Venga, muy bien. Vamos al siguiente que es. Demuéstralo, demostrar Dice, ¿cuál es el valor del siguiente producto? Esto lo tengo que enseñar Es X menos A por X menos B por X menos C Y son en total 26, que son las letras del abecedario Dice, atención, el producto cuenta con un total de 26 paréntesis Y A, B, C, D, hasta la Z Son números arbitrarios, reales o complejos Vale, esta es la ecuación yo ya la tengo, hay que pensar un poco en abstracto ¿Veis todo el producto? Vale, pues es sencillo porque entre ese producto de numeritos hay uno que lo rompe todo X menos X ¡Ajá! Porque va de la A a la Z Y es cero El producto es cero, cero por lo que sea es cero Así que ya está Venga, tercera prueba Me está gustando, está bonito Haz balance, haz balance, balancea, haz balance. Dice, el torneo de tenis, va ¿vale? sobre tenis. Se ha organizado un torneo de tenis entre n jugadores. N, ¿vale? El torneo se rige por eliminación directa, como un torneo de clasificación normal. Un jugador que ha perdido un partido no puede participar en los siguientes. No hay tercer y cuarto puesto aquí, ¿vale? Dice, ¿cuántos partidos se han jugado, incluida la final, en función del número de jugadores? Lo que que pone N, muy bonita. Vale, eh, este, este más. A ver, yo pienso en semifinales, ¿no? Hay cuatro equipos en semifinales Y dices, pues hay eh, dos partidos en semifinal Más uno que es la final, que son tres En si hay octavos de final Octavos de final son ocho equipos Y hay cuatro partidos los cuartos Más dos semifinales, más uno ¿Vale? Siempre parece que es uno menos De el número de equipos que hay al principio Vamos a pensar si hay un número impar de jugadores ¿Vale? Cuando es impar, eso pasa mucho en el tenis Cuando hay un número impar de de jugadores entonces dice vamos a hacer que son nueve vale pues se hace unos cuartos de final y uno se clasifica automáticamente entonces son ocho jugando hay cuatro partidos en los cuartos de final más ahora son cinco y dice vale son cinco uno se clasifica automáticamente y hay dos después hay tres hay una final y otro más es decir cuatro más dos más uno más uno son seis siete y ocho vale pero lo estoy pensando estoy pensando como si fueran eh, emparejamientos, vamos a pensar en el rey de la pista, ¿vale? En el rey de la pista es más, más sencillo, da igual que sean impares o pares, cuando es el rey de la pista, imaginamos que, que yo juego al FIFA con Javi Santaloya incluido, que siempre le gano, pues tengo mucha gente, N gente, N personas, yo soy una de ellas, y si gano todas las partidas, ¿cuántas partidas hay en total? Todos han perdido una, menos yo que gana todas, he ganado yo el torneo, Voy a jugar contra todos Menos conmigo, que no puedo jugar Vale, es N más 1 Siempre es de 9, 8 De 8, 7 De 4, 3 De N, N más 1 N menos 1, perdón N menos 1 he dicho bien? N menos 1 ¿Vale? Es correcta, ¿no? A ver si estoy haciéndome aquí el chulo <ríe> Y después... A ver, 100 Cada partido elimina un jugador Y solo queda uno en El número de partidos es N menos 1 Y te N menos 1 muy bien, espero que lo hayas sacado. Esta, a mí me ha costado un poquito, estaba pensando en cosas diferentes. Venga, lógica, aplica la lógica. Te dice, las vacas en el cercado. Un ganadero coloca seis de sus vacas en cuatro cercados diferentes. Sabiendo que ningún cercado está vacío y que ninguno contiene un número impar de reses, lo puedo poner una, ni tres, claro. ¿Cómo ha repartido el ganadero sus vacas? Este tiene trampa, seguro Son cuatro cercados Vale, esto Esto vamos a pensar Que la, los cercados están dentro Unos de otros, si no, no, no, no, hay, no hay manera ¿Vale? Como No pueden estar vacíos Ninguno, el que está dentro Tiene que tener alguna vaca Vamos a poner aquí una vaca una, Dos vacas, perdón Una no puede ser, una vaca Qué mal dibujo las vacas Son cerdos, vacas, ¿vale? O pangolines, cuidado con esto y Vale, yo tengo cuatro cercados Entonces yo puedo poner el segundo cercado ahí vacío El tercero pongo otras dos vacas Yo qué sé uh, Madre mía, qué vacas Ya tengo el tercer cercado Y el cuarto vacío Y el cuarto otras dos, venga, si son seis Y el cuarto o, otras dos Estoy haciéndolo así, por ejemplo eh, ahí va, eh. Yo estoy viendo que hay muchas maneras Dos, dos, es decir, dos vacío Dos y dos, por ejemplo o 2 vacío, 4 vacío. O 6 y ponerlas todas vacías. ¿Vale? Pero la, la clave es que están dentro de otras. Eso tiene que ser seguro. Solución en 54. ¿La habéis sacado todos? Los, los cercados están insertados unos en otros. Primero en el segundo, el segundo en el tercero. Vale, aquí ponen ejemplo de seis vacas. ¿Vale? Pero ya digo que puede ser números pares y una en vacío, porque como son más vagas que cercados... Muy bien, cuarta prueba superada. Quinta prueba, calcula, calcula. El corcho de la botella. Una botella y su corcho cuestan 11 euros, ¿vale? Corcho y botella, 11 euros. La botella vale 10 más que el corcho, 10 euros más que el corcho. ¿Cuánto cuesta el corcho y cuánto cuesta la botella? Vale, esta es clásica de a ver, si, a ver si picas, porque lo normal es pensar en que... Eh, son 11 euros y 10 de diferencia, pensar en 1 y 10 de diferencia a 11. Pero claro, la suma sería 12. La cosa es que suman X más Y, suman 11 y se sacan eh, Y menos X, se sacan 10. Entonces, no hay que hacer la ecuación, esto se puede pensar rápidamente. Pero, si lo queremos hacer así, pues te saldría eh, Y igual a 11 menos X y Y igual a 10 más X. Eh, 11... 2x igual a 1. Entonces, x igual a 0,5. Y igual a 10,5. ¿Vale? Se puede hacer de cabeza el cálculo, pero por hacerlo en ecuaciones. ¿Vale? Se puede hacer igual. Así que medio euro y 10,5 euros. ¿Vale? Este era sencillo, creo yo. No lo voy a mirar. Esto no hace falta. ¿Vale? Y la última, combinatoria. La combinatoria nunca se me ha dado especialmente bien. Y aquí está. ¿vale? Dice así: Todo menos 2. Un millonario tiene varios vehículos de colección. ¿Cuántos coches tienen en total sabiendo que todo menos dos son rojos, todo menos dos son negros y todo menos dos son blancos? Vale, este, este ya está Vale, está claro, ¿no? Si todo menos dos en tres tipos de colores tiene que ser un número que no es muy grande porque si no, no puede ser todo menos dos Si no, tiene que haber un montón de, de colores distintos Estamos hablando de tres coches y hay uno de cada color, no me acuerdo los colores eh, rojo, negro y blanco pues eh, todos menos dos son negros sí, claro, porque hay dos que no son negros y uno que sí negro ¿vale? negro, rojo y blanco vale Eh, que, que se me ha cortado por la batería, eh, que, que ya estaban resueltos los problemas 6 sobre 6 ¿Vosotros cuánto habéis sacado? Espero que, que bien Y si no Pues esto es cuestión de, de entrenar un poco Y ya está Yo hacía tiempo que no jugaba a estas cosas Estamos eh, en tiempos difíciles Ya sabéis Mucha paciencia Mucha ciencia darle al coco Y nos vemos por aquí Si os ha gustado También lo decís Seguimos jugando a Enigma matemáticos O si no, nos inventamos nosotros lo, los problemas Que también se pueden inventar, ¿eh? Señor Silva y Lulier Pues... Aquí estamos, por inducción, N más 1. Sigo haciendo ejercicios. Mira, me gusta más esto de aquí. <risa>